El Ministerio de Ambiente el año pasado publicó en su página de internet los términos de referencia para la reinderación de reservas forestales nacionales. El Grupo de Veeduría Ciudadana y amigos de la Reserva Thomas Van der Hammen revisamos estos documentos y quedamos bastante preocupados al encontrar primero el término reinderación que no se había dado una explicación satisfactoria frente a lo que es una reinderación que podría pasar eh, percibida como si fuera una sustracción de áreas y adicionalmente el tema de degradación de áreas. Para nosotros es increíble que el Ministerio de Ambiente, en vez de propender que estas áreas que están degradadas sean restauradas, esté promoviendo a través de ese decreto que estas áreas que son degradadas se devuelvan para realizar otras actividades. Hicimos una movilización ciudadana a través de redes sociales pidiéndole al Ministro de Ambiente que respetara las reservas forestales y no acabara con ellas a través de este decreto. El pasado 23 de enero nos reunimos con el Ministro de Ambiente gracias a la gestión que hizo el Viceministro de Participación del Interior. El Viceministro nos ha ayudado en todo el tema de la Reserva Van der Hamen a través de su programa Causas Ciudadanas. Nos reunimos con el Ministro y le presentamos todos estos inconvenientes que encontrábamos dentro del decreto. El Ministro nos escuchó muy amablemente y decidió que realizáramos unas mesas para seguir estudiando eh, artículo por artículo de este decreto. Las vedurías, la veduría Tomás Van der Hamen, así como el grupo Amigos de la Reserva, continuará trabajando eh, por las reservas forestales del país, acompañando al Ministerio en la revisión de estos documentos.